¡Añón! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde me ven Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video con Hanna, tu coreana favorita Hoy me encuentran así tan emocionada, tan activa porque tenemos una segunda cita Así es, noté que a muchos de ustedes les ha gustado el video anterior de mi primera cita Y de hecho me han estado pidiendo mucho, mucho que hiciera más videos así de citas Así que esta serie de citas no puede acabar aquí Vamos a tener una segunda cita el día de hoy Pero con otro chico Es que hay que conocer bastante, ¿no? Para saber más Así que la cita de hoy es con otro chico y en otro lugar hoy nos vamos a ir a Chamshil. Chamshil tal vez a muchos de ustedes no les suena este lugar o no lo conocen pero estoy segurísima que si lo ven van a reconocer porque de hecho es un lugar muy muy visitado, muy famoso uno de los lugares más visitados aquí en Seúl, en Corea del Sur Aparte de cafeterías, restaurantes, shopping, también tiene un parque de diversión súper, súper famoso. Así que imagínense, hoy vamos a pasar un día muy, muy divertido. ¿Y quién será nuestro chico de la cita de hoy? No lo sé, ahora lo sabremos. Y al igual que la cita anterior, hoy también. Si es que me ha gustado la cita al final del día, le voy a dar un abrazo pero de atrás, o sea, le voy a dar un abracito así de atrás y si es que no me ha gustado la cita para nada, mejor me voy a mi casa, no me ha gustado para nada este chico, le voy a dar unas palmaditas en el hombro. Entonces, quédense hasta el final de este video para saber cómo me va en la cita de hoy, si es que me ha gustado o no. Ahora sí, ya, de una vez tengo que salir porque si no voy a llegar tarde a mi cita. Acompáñenme, vamos. Yo soy, pero eres tú. ¿Cómo que cita contigo? No, me voy a mi Ana, casa. Ya, pues ya, cortamos aquí. <risa> no, ¿A dónde te vas? Va? <risa> okay, okay. Okay, okay. ok, vamos a tener hoy una cita. Una cita. Un privilegio te doy. O sea, tú. Para ti. Ah, pero podemos ir a la sombra. Sí, sí. De hecho, amigos, cómo están? Ya aquí estamos con mucho calor. Parece mi canal, pero no. Es canal de Hanna Coreana, su coreana favorita, la mía. No, coreana ¿okay? favorita. ¿Cómo que tuya no? A ver. <risa> Es que tengo varias. <risa> vamos a tener una cita el día de hoy, ¿verdad? Pues estoy muy emocionado. ¡De verdad! So. Así es, chicos. Así que hoy vamos a tener una cita muy, muy especial aquí en Samshill. nuestros Tus coreanos favoritos. Favorito. Así estoy que... muy emocionado, Ana. De verdad. Era broma, estoy emocionado. era broma. Ah, estoy okay. muy yo emocionado. también, la verdad que estoy yo emocionado. también. Tengo un, una sorpresa. Tengo ah. un regalito que te traje aquí. Regalo para mí. Entonces, mejor nos sentamos para ver qué es el regalo. ¿Ahorita? Así es. Ah, Aunque okay. me gusta dinero. Presenté, preparé algo especial para el chico de la cita de hoy, la verdad no supe que iba a ser él, pero, pero bueno. Wow, ¿esto qué es? A mí me encanta cocinar. ¿Cocinar? Sí, pero lamentablemente no tenía mucho tiempo hoy, así Ajá. que hice algo bastante sencillo. ¿Para, ¿Para sí. No. Sí. Ya eres mi favorita. Tu favorita. Así es. Por hoy es. nada más. Después de comer no me acuerdo de ti. Después de este que esté mi panza ya no Y cuando se digiere ya no Siempre Hanna me había dicho que cocina súper bien Así es y no me creía Según ella, ok, entonces Wow, estoy muy este, camdón Camdón ah, muy, muy conmovido Toque, toque, tocó, me tocó Ah, conmovido Conmovido <risa> Me tocó Hanna <risa> Oye, corazón, corazón Ah, ok, okay. O... Abrimos juntos, una, Dios. dos, tres ¿Tienes arroz? Vámonos, sí. ¿Sin tarot? Vámonos, sí. A mí, cheque nada más. Cállense. Es cabrón. Amigo. kimpa. va? Sí, claro. Tengo palitos. bien preparadas. Yo también traigo. ¿Ah, ¿Qué cosa? <rished> ¡Qué palitos? ¡Wow, amigos! Pero, ¡wow! Y encima, desde que llegó, me estaba diciendo que. ¡Qué hambre ¡Con este hinche calor! Pero, como es una titana, es. tú me tienes que dar. Oh, oh, okay, okay. Mi príncipe. Oh. Puedo sacar ese, ese, ese. Ya. Ah. ah, okay, ver, ahí va. Ahí va. <risa> ya. Ya, ahora sí. Rico? No, ¿Está grande, ah, ¿no ¿No like? Amigos, buenísimo. en serio sabe mejor que así Muy que <susurra> <ale, una> <susurra> bien. Muy ¿no? bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Emputado? Entonces, ¿enojado? <risa> enojado. No, o sea, por el calor. Hoy es el más caloroso. El día más caliente. De hecho, ahorita, ¿dónde nos encontramos? En Chamichi. No, en ¿estamos? Eh, En el Lago. En el el Laguna. Lago. preparaste mucho? Claro, Ay, ¿no? Claro, yo bien preparada He preparado la cita de hoy No como tú que llegaste Hubi enojado Hubiera vestido un poco mejor yo Sí pues, hoy día vino como, como si se está yendo A botar a la basura <risa> ¡Eh! ¿Cómo que basura? mira, <risa> <risa> Vino muy guapo ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más Adivinen cuál es de quién. matcha y chocolate. Chocolate. Dulce como, como yo. Como un bebé. Como un bebé. Dulce como yo. ¿Perdón? ¿Cuánta crema ponen aquí? Ah, generoso, ¿no? no Una cantidad generoso, generosa. ¿no? No, tampoco está carísimo. Aprovecho. <risa> gracias, gracias. Salud. salud. Salud, salud. por nuestra cita. cita. Nos pedimos ah. una ensalada de burrata de queso. Me encanta. Vamos a comer aquí un ratito, vamos a platicar y luego. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego eh, una sorpresa. No es sorpresa, ya no es sorpresa. Nos vamos a ir luego a un parque de diversión que está súper cerca de aquí. Que recupera aquí tu energía porque nos estamos viendo luego a Lute world Nos vamos a divertir un montón ahí. Claro. Claro. Sí, <risa> qué cosa. ¿Estás listo? ¡Listo! Ya, listo para divertirse. Vas. De hecho aquí estamos ya adentro, ¿verdad? Eh, felicidades una vez más. Te ganaste una cita conmigo, entonces a ti. claramente a ti. Pero te prometo que el día de hoy vas a ser feliz. Así, ah, vamos a pasarla muy muy bien. Ándale. ¿no? La verdad entrando aquí es un mundo de así como que infancia, ¿sabes? Hay como muchas, que felicidad. Muchos amigos, familias, parejas que se están divirtiendo Ándale. de hecho. Aquí. Este antes de empezar <risa> hay muchas mujeres bonitas aquí. ¡Ah! No, no, no, no, o sea, estás tú Pero, Claro, okay, estás okay. tú do I do? De hecho, este parque temático Tiene dos ambientes Tiene adentro y afuera Entonces vamos a irnos afuera Para ver qué más hay por ahí Y también creo que vamos a comer algo Porque estamos con un poquito de hambre, tengo hambre. Yo siempre tengo hambre ¿No ves que estoy muy flaco? No grabes mi panza Buena compañía de la conejita Ana la conejita, le voy a llamar Ana la conejita. Favorita no sé. Aún, oh, dependiendo cómo nos va la cita el día de hoy, ok. Vamos a comer algo. Se fue a descansar ahí. Fue un malentendimiento porque siento bien, ¿eh? Estoy muy emocionado, estamos chorreando aquí. De hecho, mi cabezón ya se mojó. Entramos para comer algo. Ándale, entramos, conejita. Todos estamos muy cansados, de, en verdad. Ay, Ana, si ¿sí es una cita, ¿verdad? Me hace sufrir lo okay? no, que... No, no. Sí, soy feliz, pero amigos, en serio, no esperábamos esto. Según Hannah, los miércoles, <risa> no había nadie, ¿verdad? Sí, pero está bien mostrarles ah, la realidad. Ándale. Es expectativa lo que ustedes ven en los dramas, en los k Ándale. Todo bonito, se divierten, se toman sí. juntos. Pero esta es la realidad. Es ¿verdad? la realidad. A ver, entonces, la verdad, no nos conocemos muy bien. Es que mucha gente piensa que pues ya nos conocemos súper bien La forma de cómo nos llevamos y todo, ¿verdad? No, pero en verdad recién este año nos hemos conocido en es... menos de un año y la verdad hay más cosas que conocer, ¿no? Así es A ver, una pregunta ¿Cuál fue tu primera impresión cuando me conociste? Una vez más, amigos, yo no sabía que Hanna era mitad coreana y mitad peruana La verdad me sorprendí mucho porque no tenía nada de rasgos eh, si peruanas ajá ah, latinos para mí personalmente no y aparte pues eh, estaba bonita bueno estaba bonita o sea en ah, enero estaba bonita no, no, no. está bonita está okay, bonita okay. estaba más bonita en Instagram no no no, no, no físicamente estaba bonita personalmente como que ay la foto no no no puede captar como no, no. ¿Eh? <risa> perdón perdón no, cuál fue tu primera impresión de conocerme, aparte de guapo, divertido, de buena onda, aparte de eso. Pensé que eras un poco más frío, más seco, más frío. ¿En ¿Serio? Normalmente personas que su personaje es así son, ah. suelen ser más callados en la vida ah, real. Okay. Eso, yo pensaba que eras más callado, más serio, un poco aburrido, <risa> pero en verdad no, no fuiste así. Entonces, Caballeroso. Caballero, no sé, no sé, no sé, hasta ahora no sé. Ya, soy guapo no? No comienza. ¿Si ¿Sí saldrías a alguien como yo, con alguien como yo? ¿Cómo es alguien como yo? A ver, explícame. Pues, guapo, ah. divertido, caballeroso. De hecho, a mí, por ejemplo, una de las cosas que yo veo más cuando veo a otra persona es que sea divertido. Porque a mí, a mí me gusta hablar mucho Es una persona muy habladora Y si la otra persona es muy callada ah, Y creo que no ah, me preguntaste a mí Ahora, ¿cuál es tu, como decir, tipo ideal? Ah, mi tipo ideal Tiene que estar guapa <risa> Estaba bromeando, ¿sabes? ¿Seguro? ¿Seguro? Ah, sí. Lo más importante es el corazón Porque ya estoy un poco ruco Ahorita como que envejeciendo Como ya tengo 30 ¿Todavía estás joven? Sí, estoy joven? <risa> Up on my left, let's go On the map of the stand, I was up on my You were sectioned no tenía nada de expectativa pero estoy muy como que divirtiéndome la verdad contigo pero todavía no terminamos claro, de no. hecho aquí en samsil hay un mall hay un centro comercial es muy igual, famoso ándale. que se llama Lotte lote Mall, que está conectado directamente estoy emocionado estoy emocionado nos vamos Hola. te queda bien ¡Huevo! ¡Ya me voy a la casa! No, nunca imaginé que eh, iba a estar eh, casi todo el día con Hannah. Buena compañía, buena comida, buen postre, amigos, la verdad. De hecho, estos días la, estoy muy ocupado grabando para mi canal y todo. Pero ahorita como que siento que aunque estamos grabando, como que... Tranquilidad, que estoy divirtiendo. Ahora, yo pensé que ya nos íbamos a, a la casa, pero aquí empieza... Vamos a, ir a ver una película. Y pues este, son las 8.20 de la noche y la película empieza a las 9. Pues mi hotel está cerca de aquí, pero no sé cómo chingado va a regresar Hanna. Puedo dormir ahí por ahí. Y amigos, como yo soy un buen hombre, no Hanna, aunque tú quisieras, no se puede. Regrésate a tu casa, por favor, porque tus papás se preocupan de ti, ¿ok? Adiós. No, <risa> No, no sé qué dijo, pero bueno amigos, como escucharon, después de comer vamos a ir a ver una película. Y antes de despedirme de ustedes, si me gustó o no me gustó la cita, ¿no? Yo dije que si me gusta la cita le doy un abracito y si no me gusta... Palmaditas en el hombro. Entonces sí te gustó. Así es, amigos, sí si me gustó la cita, por eso le di un abracito. ¿Qué tal? Ex y emocionado. ¿Es ¿Qué? Bueno amigos, entonces nos vamos a despedir aquí y luego nos vamos a ver una película. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. También no olviden de seguirlo en su canal. El coreano, ¿sale amigos? Cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto en mi próximo video. Chrome año Suscriban a ella. <risa>